Hola a todos, recuerden, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Torres y yo hago parte del equipo de trabajo de seguros. Pues bien, arrancamos recién el 2020, un nuevo año, una nueva década. ¿Y quien no se ha hecho muchas promesas o quién no se hizo muchas promesas que a la final, quizás, puede que sí, puede que no, haya o no cumplido? Yo sé que muchos acostumbran a hacerlo a final de año, otros al principio de año, como justo en esta época donde estamos... Digamos que promesas desde el ámbito de salud, el ámbito físico, quizás voy a adelgazar, voy a dejar de comer menos, voy a comer más saludable, o este año sí me voy a ganar cierto dinero, voy a ir con mi familia, voy a compartir más con mi familia, bueno. En fin, nos hacemos promesas de todo tipo y en todo ámbito, ¿cierto? Pero hay una promesa que sobre todo para ustedes, los agentes de seguros, es muy importante. Nosotros por ahí, buscando alguna vez compartimos... Y para quienes todavía no han conocido qué es la promesa de la gente de seguros, pues se las voy a recordar y se las voy a leer aquí. Permítanme un momento. Dice así, proteger el futuro de su familia no es una responsabilidad que tomo a la ligera. Me comprometo a salvaguardar a todas las familias que aseguro como lo haría con mi propia familia. Esta es la clave del éxito profesional y de la realización personal. ¿Qué opinan ustedes de esa promesa de la gente de seguros? Ustedes se prometen algo cuando cada vez que tienen un cliente, al, digamos que al cúmulo o a la cantidad de clientes que tienen, ¿qué les han prometido? ¿Qué tanto les cumple? Miren un poquito, yo quiero que ustedes hagan una reflexión. Y sobre todo compartan aquí en este video, es pues para eso, para eso es que generamos esta comunidad para que ustedes compartan y nos cuenten cuáles son las promesas que le hacen ustedes como agentes de seguros a sus asegurados. Esto es un ejemplo de, quizás para los seguros de vida, los seguros de protección familiar, pero ustedes que trabajan todos los ramos allá en México, en Perú, en Ecuador, aquí en Colombia, bueno, donde quiera que estén, en los 14 países que hacemos presencia, ¿qué les están prometiendo a sus, digamos, a sus asegurados? Piensen un poquito y reflexionen y compartan sobre la promesa de la gente de seguros. Se las voy a repetir. Dice así: Proteger el seguro de su familia no es una responsabilidad que tomo a la ligera. Me comprometo a salvaguardar a, salvaguardar a todas las familias que aseguro, como lo haría con mi propia familia. Esta es la clave del éxito profesional y de, la, y de mi realización personal y profesional. Así que, bueno, con este ejemplo los dejamos. Y nos invitamos a que construyan, digamos que cada uno desde su esencia, desde su parecer y desde su experiencia y desde lo que quiere lograr, cuál es la promesa que usted como agente de seguros tiene. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.